Bueno, actualmente vivimos en plena revolución de los hogares inteligentes. ¿Eso qué quiere? decir Que en las casas de hoy en día hay una media de unos 5,4 dispositivos o aparatos conectados con alguien o algo a través de la red. Ya no hablamos solo de los típicos, ¿no?, de móviles, tablets, ordenadores, sino incluso de electrodomésticos y, a veces, hasta juguetes. Esto eh, produce que aumente la necesidad y la preocupación sobre tener esos dispositivos ciberseguros. La ciberseguridad se refiere a cómo de blindados están estos aparatos o dispositivos hacia ataques o hackeos externos. Antes que nada, lo más importante es valorar precisamente esa seguridad, ¿no? saber si realmente los elementos o dispositivos que en casa tenemos conectados a la red están seguros y bien configurados. Para eso puedes contar con GapTeam y la auditoría de ciberseguridad que se realiza de manera remota, súper cómoda y muy Consulta en os dejo el link abajo en la cajita de descripción. Pero bueno, antes que nada hay algunos pasos que nosotros mismos podemos dar en casa para ir mejorando la seguridad de nuestros dispositivos conectados. Y para ello es muy importante conocer la realidad, ¿no? ¿En qué radica realmente esa ciberseguridad? Lo primero es saber que la red wifi de tu casa no está segura simplemente porque tenga una contraseña pero hay cosas que puedes hacer al respecto. Lo primero es habilitar el cifrado WPA2 de tu router. Todo esto que os voy a decir, si os suena a chino, no os preocupéis porque está todo dentro de la configuración del router que podéis acceder a través del móvil o el ordenador y es muy sencillo de hacer, ¿vale? Como no, cambia la contraseña que te viene de serie en tu router. Hazla que sea más robusta, como hemos hablado en otros vídeos, para eso te ayudará incluir mayúsculas y minúsculas, letras, que sea una contraseña exclusiva del router, vale. evita repetir constantemente la misma contraseña. Cambia las credenciales del administrador del router, también esto a través de la configuración, y actualiza el firmware del router que es nada, el software que viene en el router, ¿vale? Se actualiza porque muchas veces las empresas con las actualizaciones, ya no solo del router, ¿eh? también estas del ordenador, que damos a más tarde constantemente porque nos interrumpen, con esas actualizaciones muchas veces van corrigiendo deficiencias de seguridad y actualizando nuestros dispositivos nos aseguramos de que estamos al día y que estamos más seguros. También ayuda a cambiar el nombre de la red, ¿vale? que te viene la típica con el nombre de la compañía de teléfonos, unas letras y unos números, con algo más personalizado para que sea más difícil de identificar. También, no sé si lo sabíais, yo lo he descubierto hace poco, se puede navegar con modo incógnito a través del teléfono o del ordenador, ¿no? y a lo mejor si hacemos eso pensamos que estamos libres de cookies y de cualquier tipo de traqueo de nuestra actividad digital, pero eso no es exactamente así. Realmente lo que queda en incógnito es el recorrido que haces tú por internet, pero en los sitios en los que entras se registra tu actividad, tu router y tu wifi siguen estando registrados vale. Entonces hay cierta privacidad, pero no es 100% blindada. Así que aún así, aunque naveguemos en modo incógnito, es importante mantener la privacidad, la prudencia y la seguridad. Como hemos dicho otras veces, si algo no quieres que se sepa, que no esté en internet. También es muy importante que seamos conscientes de que por muy prudentes que seamos, por mucho que utilicemos contraseñas, que utilicemos sitios seguros, todos los que tenemos actividad en Internet somos víctimas potenciales. Así que hay que tener una prudencia ya de serie. Tener un software de seguridad instalado sin duda te va a ayudar ¿vale? a, a estar más seguro y más protegido. Pero no es suficiente, no olvidemos lo que hemos dicho, las actualizaciones, la configuración del router en sí, para lo que nos puede ayudar esa auditoría que, de la que hablábamos al principio, y también el plan de protección total de Gaptain, que podéis consultar también en Gaptain.com, es mucho más completo que un software de seguridad. ¿Y cómo preservar esa ciberseguridad de tu casa? Bueno, una cosa es, por ejemplo, evitar los dispositivos de segunda mano, que pueden estar ya de alguna manera afectados o que han estado en contacto con otras personas y a veces no es del todo seguro que estén totalmente desarraigados de estas. En cuanto al aparato en sí, no descuidemos la configuración, vale, los credenciales, como decíamos al principio, y siempre procurar tenerlos actualizados, aunque nos robe un poquito de nuestro tiempo. Y como decíamos, si además de todo cuentas con una auditoría de ciberseguridad hecha por un experto que te va a garantizar el estado real de tus dispositivos y elementos conectados a la red, y encima pones el plan de protección total que va mucho más allá que un software de seguridad, estaréis en casa protegidísimos. Para más información, como siempre, os invito a entrar en Gaptain.com y consultar todas estas facilidades que os proponemos para mantener segura a vuestra familia digital. Muchas gracias por estar ahí una semana más y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.